¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, este miércoles de aquí en su programa Desde la Barra con los futbolistas. Eh, saludo con mucho gusto a mi compañero Flavio Rollero. ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes, qué gusto, gusto estar aquí platicando un poquito de todo lo que ha pasado durante el principio de la semana para estar pendiente y comunicar a todos. Y bueno, vamos a recordarle ahí a la gente en nuestras redes sociales, eh, como en Facebook estamos CiberTV en Twitter eh, como CiberTV Noticia 1, en Instagram guión bajo CiberTV, YouTube CiberTV Studio Digital, TikTok hay dos, CiberTV Oficial y CiberTV Noticias. Los invitamos a que compartan eh, el, el link ahí para, para que lleguen más personas y, y esperamos sus comentarios en este, en este programa del día miércoles. Y, y bueno, pues vamos a, a empezar de lleno, Flavio, con los rayados, ¿no? que gana su, su quinto lugar eh, otra vez. Eh, ¿Cómo viste, ¿Cómo viste eh, este resultado que es positivo, ¿no? obviamente? Positivo, positivo, juega, juega mejor, eh, claro que el oponente no era tan, tan fuerte, eh, aprovecha Rayados, deja el partido tranquilo, fácil, yo creo que sirve mucho para levantar la cabeza, para, para seguir la, la trayectoria, ¿no? regresar con, con más tranquilidad acá a la ciudad y retomar la, las victorias, eso es lo más importante. Sí, sí, sí, lo, lo importante fue que, pues que se ganó, porque creo que si hubiera sido diferente el, el, el resultado, otra, otra, otra cosa estuviéramos hablando, No creo que eh, sí, sí la gente necesitaba eh, tener un resultado positivo para, pues para tranquilizar un poco, no, no, no mucho, pero sí, sí algo de, de lo que se vivió en estos, en estos días pasados, eh, que al final la gente que está allá todavía, pues mínimo, mínimo se trajo un, pues un, un, un partido ganado, ¿no? Sí, lo importante, como comentaste, nosotros habíamos platicado acá el lunes de, de lo importante que eran los jugadores, salir, ¿no? Salir a hacer comentarios, a, a responder, a contestar a la gente que está enojada, a la gente que está triste. Y yo creo que sí, ahí sale muy bien eh, Mesa, hablando muy bien, llamando para él la, la responsabilidad, que también anda caliente, que también anda, anda dolido, y todo eso hace que la gente se, se tranquilice, eh, empiece otra vez a apoyarnos, que es lo principal. Sí, sí, sí, eh, es, lo, es lo que la gente pesquería eh, y pues se, se obtuvo ¿no? ese quinto lugar otra vez, eh, como dijeron ahí algunos, eh, el, el, el, los que declararon que, que ya, ya lo habían ganado. Pues hoy, o ahora no fue la excepción. Pero vamos a ir con las declaraciones del partido, si te parece, a ver ahí qué, qué comentó los jugadores, eh, el entrenador, para, para que la gente vea y tenga ahí eh, eh, presente lo que, lo que se dijo después de, del partido que, que se suscitó este, este miércoles en la mañana. ¿no? Creo que hoy teníamos un desafío importante que era ya ponernos de pie rápidamente porque bueno, eh, sabemos que venimos con otro objetivo que, que no lo cumplimos entonces hoy era eh, por más que estos días nos han golpeado y, y, y nosotros también estamos golpeados anímicamente hoy era ponernos de pie eh, tratar de ganar este partido tratar de cerrar eh, eh, un buen partido entonces eh, eso era lo importante así que eh, también entendemos a la gente eh, porque, porque bueno, sabemos que, que son pasionales eh, nosotros también, eh, por ahí nos no hierve la, la sangre porque no queremos perder, no vinimos para eso entonces entendemos y, y sabemos que que una semana, dos semanas eh, van a calmar y, y, y, y ellos mismos nos van a eh, apoyar y vamos a seguir adelante por el mismo objetivo que es tratar de, de seguir logrando cosas importantes. Eh, hace tres años que estoy acá y, y, y he logrado eh, cuatro cosas importantes, entonces eh, se ha hecho las cosas bien, eh, sé que son derrotas duras donde la crítica es fuerte, pero, pero bueno, tenemos que estar preparados y, y salir adelante. Pues ahí está, Flavio, ahí está lo que dijo Maxi, eh, concuerdo con él, obviamente, pues como, como lo dijo, ¿no? Estaban eh, pues cabizbajos, obviamente por la situación del partido pasado, que, que obviamente pegó mucho, ¿no? En el ánimo de, de todos ellos, eh, y como lo dice, ¿no? Pues obviamente se tenían que, que, que levantar de eso y terminar dignamente con, pues, con un resultado positivo, como lo, como lo consiguieron. Sí, declara, declara ahí que, que estando lindo, ¿no? Eso es lo importante porque la gente quiere escuchar de un jugador y principalmente de un jugador tan importante como él. También hace un comentario ahí que, que ganó, ganó como cuatro, ¿no? Cuatro títulos importantes y eso es verdad. Entonces hay que reconocer este, este nivel de jugador para, para que la gente siga apoyando porque realmente son jugadores importantísimos juntamente con César Ortiz, ¿no? Fueron los jugadores que la gente más festejó, alabó, eh, y eso es, es bueno para, para el grupo. Sí, fueron los que más aplaudieron ahí, los que más reconocieron el, el esfuerzo, eh, incluso desde el primer partido, ¿no? se habló de Maxi que, que intentó pues, tener la, la responsabilidad ¿no? de llevar a, a, a los rayados a, a buscar el, el triunfo eh, no se les dio, pero fue uno de los más eh, pues, ovacionados o, o, o reconocidos de, del esfuerzo, y, y bueno pues, eh, ahí están las declaraciones vamos a ver qué eh, ¿Qué pasa ahora no que regresen? Se tienen que, que preparar para el siguiente partido que, que lo van a tener eh, complicado porque les toca el, el superlíder. Sí, antes de, de hablar de Puelva también quiero comentar de, de Celso. ¿no? Mucha gente preguntando por qué no jugó, si fue el destaque del primer partido. Eh, yo me acuerdo también que él viene de un, de un poquito tocado. ¿no? Por eso no sirvió la selección de Paraguay y la mejor este Aguirre lo dejó descansar para dar oportunidad a otros jugadores. Entonces, creo que no hay ningún problema para la secuencia de, de lo que sigue acá en la liga. Y hablando de Puebla, un equipo que está jugando un buen fútbol, vistoso, eh, para adelante, pero es Puebla, ¿no? Yo creo que Monterrey tiene que respetar, pero tiene que llegar allá en Puebla y se imponer y buscar los tres puntos y todo eso que está pasando regresa a normalidad. No, y, y más que nada por lo que les pasó, ¿no? Yo creo que traen ganas de de revertir la situación y, y, y más con la gente, ¿no? que, que está ahí pues, dolida. Obviamente sería importantísimo para ellos sacar un resultado positivo eh, y yo creo que, que traen ganas, no traen ganas de, de revancha eh, futbolística, que es lo bueno que, que te da el fútbol. En, en, en cada fin de semana eh, tienes la chance ¿no? de, de reponerte de, de esos tipos de partidos y, y buscar eh, pues, dir, eh, corregir el rumbo. ¿no? Y, Esperemos que, que les vaya bien y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Por sí. ahí vamos a, a leer la, y los comentarios de la gente. Salomón Bolaño, saludos, mi, mi, mis amigos, excelente programa. Saludos, Salomón, allá en Saltillo. En, en Saltillo. Adrián G. Gómez, saludos. Igualmente, saludos. Rafa Quiroga, grande y Mao, saludos igualmente. Saludos, compadre. Rafa. Ahí estamos. Eh, ¿Quién más por ahí? Dice Alfonso Adán Garz. Garza Martínez, un quinto lugar amargo. Rayados debe de buscar el título. Pues sí, sí, sí. Digo, eso, eso, obviamente, y razón. más con, con la plantilla que, que tiene, ¿no? Ese eh, eso es lo bueno, que tiene con qué, ¿no? Tiene, sí, por, tiene la plantilla para, para buscar el torneo y el campeonato. Obviamente, por eso yo creo que la gente pues se puso de esa manera, ¿no? Por el tipo de equipo que tiene, eh, el tipo de plantilla o de. Eh, lo que cuesta, más que nada, ¿no? Ahora se basan mucho. Eh, en, en lo que cuesta un equipo ¿no? y, y a lo mejor le dan esa importancia conforme lo, al valor ¿no? de todo eso, pero al final de cuentas vemos que pues, el fútbol es otra cosa y en la cancha pues gana el, el, el, que, el que hace el gol y en, este, en esta ocasión a Rayos le, le, no le tocó hacer el gol y, y bueno lamentablemente fue eso, ¿no? Eh, obviamente eh, la gente esperaba más, pero pues Así es esto, así es esto, Flavio. Sí, fue un juego ahí que, que dejó buenos recuerdos ¿no? para la gente, pero empezó, empezó mal el torneo con esos dos partidos. Creo que regresa la victoria, que es lo más importante. Y ahora se habla mucho de número, como comentaba, de, de las cifras. no. De y, las cifras. y viene un equipo que creo yo que es lo más barato de, del campeonato mexicano, que es Puebla pero muy bien trabajado, entonces lo, los niveles, los niveles están muy niveladas las cosas, va a ser un, complido, un partido muy complicado para Monterrey, pero te comento, tiene con qué sacar los tres puntos. Sí, tiene con qué, y obviamente el Puebla también va a salir a, a, a querer eh, ganar y sabe de la importancia también que si, que si llega a pasar eso, pues Rayados eh, va, va a dar mucho de que hablar ¿no? en, en, en, en la ciudad primero que nada y... Y, y podrían tomarse ahí, pues, eh, decisiones eh, inesperadas. Ojalá y no, pero, pero vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Dice por ahí Hilario Tristán. Hola, Emanuel, saludos. Dice Hilario eh, Tristán, que Flavio nos cuenta una anécdota en Tigres. Ahorita te la cuenta. Ahorita te la cuenta. Claro, sí, Hilario. Necio. Julio César Piñeiro, saludos. Saludos, que Julio. Luego, luego viene con nosotros, ¿no? A Aquí ver, te esperamos. Por ahí preguntaron, mira, dice Adrián G. Gómez, ¿cómo vieron el juego del Chelsea? Pues yo lo vi, sí, lo vi casi casi todo. Una parte del segundo tiempo no la alcancé a ver, pero sí mayor parte del primer tiempo. Eh, pues yo creo que se estaba guardando, ¿no? Obviamente suele pasar que... que que los equipos de, de, de Europa, los ganadores de la Champions, llegan como que midiendo ¿no? el, el, el torneo, el equipo que tienen enfrente, me dio una sensación de, pues de que iban de menos a más obviamente, como que estaban ahí canchereando como se dice un poco, eh, a los primeros minutos sí estuvieron ahí presionando y llegó un gol ahí por un rebote que hubo en el área, un, un centro que que ahí como que el defensa hizo eh, mosca ahí, le pegó a otro que estaba atrás, le quedó a Lukaku y la, la metió, ¿no? le quedó ahí casi casi en la línea de, en la línea de gol, eh, después de eso el, el, el, el equipo contrario pues sí intentó ¿no? con, su, con sus ganas, corriendo y tratando de, pues de que no se viera tanto la diferencia ¿no? de, de, de fútbol, el Chelsea por momentos le, le, se estuvo un poquito atrás, eh, cuidándose más que nada, ¿no? Pero yo creo que, como siempre pasa en estos partidos, pues estaban cuidándose un poco. Suele, suele pasar, Flavio. Sí, de... eh, El debut, ¿no? El debut también es un poquito complicado, pero Chelsea sabe de su podería, Hace resultados y empieza a cuidar. Vienen los cambios, todo eso y pensando ya en el, en el partido que sigue. Aparte, ellos vienen, vienen de una secuencia de juegos muy grande, eh, no hay mucho descanso, entonces, cuanto más opciones de la banca para jugar, mejor. Y claro que es el gran candidato para, para ganar el Mundial eh, en esta final contra, contra Palmeiras de Brasil. Sí, obviamente, yo creo que el siguiente partido en la, en la final contra Palmeiras, yo creo que van a ir un poco más, más serios ¿no? desde, desde el inicio. Y tratando de, de terminarlo lo más pronto posible Digo, Obviamente el Palmeiras tiene un excelente equipo, buenos jugadores eh, Tratará de, de hacerle partido al Chelsea ¿no? que, que, que va a ser, va a ser un, un buen juego eh, Obviamente el, el, el Palmeiras sabe, sabe cómo jugar eh, Su entrenador normalmente busca jugar el contragolpe y yo creo que tiene jugadores que le pueden hacer daño al, al Chelsea, ¿no? Sí, un equipo que va a estar esperando al Chelsea, reconociendo su, su poderío. Y, y es peligroso, en el contragolpe Palmeiras es peligroso. La prensa hoy de Brasil habla mucho de las chances que tiene Palmeiras de salir campeón por, por el poco fútbol que jugó que jugó este Chelsea, pero va a ser un partidazo. Así es, y, y siguiendo ahí con, con el tema de Palmeiras, pues vence al, al, al Jalí. Eh, 2-0, eh, me tocó también verlo, ¿lo, lo viste, Flavio? Sí, pasa, pasa muy parecido a lo que pasó con Chelsea, ¿no? Consigue los goles y vienen ya dos cambios importantes que son los dos mejores jugadores que tiene, que tiene Palmeiras, Dudu ¿Dudú? y Vega. Son jugadores que dictan el ritmo dentro de, del juego. Ya se fueron a la banca a descansar. Ronnie pensando, también. No pensando juega, ya. Juega bien Sí, Ronnie. es que Ronnie tiene una capacidad física impresionante, entonces... Sí. No, no lo recupera mucho porque tiene mucho para, para jugar en todos los juegos, pero sí traes un buen equipo. Los jugadores que entraron de cambio también hacen bien las cosas. Y yo creo que, que lo más importante para ellos es que ya sabía cómo se posicionaba este equipo que jugó contra Rayados. ¿no? Sí. Entonces hace una formación ya bloqueando el lateral izquierdo, que era uno de los principales jugadores de, de este equipo, y, y no tiene muchas llegadas. Y aprovecha Palmeiras su. Su tranquilidad, su categoría sí, para, sí, sí. para ganar 2-0. Sí, digo, obviamente después del primer gol, el, el, el, el Alalí intentó, como que le cedió un poco la, la iniciativa ahí, ¿no? Le, le, le cedió el terreno, el, el, el balón. Eh, y, y digo, obviamente Palmeiras sabía que iba a jugar así. Eh, el entrenador, me imagino que habrá dado esas indicaciones. Y, y el segundo gol, pues cae en un contragolpe, ahí de, de Dudú, gola, o sea, golazo. Por ahí dicen que el portero pudo pues, haber hecho más, pero no, le pegó, le pegó con un tubo, le pegó bastante fuerte. Eh, obviamente a, a, ahí tan cerca ya la reacción es, pues, es un poco menos. ¿no? Y, y ese 2-0, por ahí el, el, el Alayí tuvo un remate al poste, le, le anularon un gol también. Eh, y, y bueno, intentó, intentó... Por, por momentos estuvo eh, al Chelsea ahí atrás, pero mi, la, por lo mismo, ¿no? De que el, de, de, que el Palmeiras, perdón. Eh, por lo mismo de que se, le cedió el terreno, ¿no? Y la pelota eh, los, los invitó a venir para jugar a lo que ellos le habían jugado a, a Rayado, ¿no? Así. así. Sí, y, y, así, y así anda Palmeiras jugando allá en Brasil también. Y ha logrado muchas cosas por estar esperando, buscando el error de, del equipo rival. Y si te acuerdas el primer gol que metió... También es un contragolpe. Dudu da un pase sí. de primera y Vega le pega de, de pierna derecha, que no es la, la mejor. Suya. No es su pierna, claro. No es su pierna, pero define muy bien al lado la derecho del portero. Y, y con eso se abre al ¿no? equipo, tiene que salir, deja más espacio y Palmera sube a controlar perfectamente el juego. Sí, sí, sí. Digo, hay un pase que, que metió ahí de, de tres dedos, de tres leches, como se dice. Eh, lo dejó obviamente en una posición inmejorable ¿no? para uh -huh. definir. y y lo hizo, lo hizo eh, es, el gol y, y bueno, son jugadores bastante, bastante talentosos, como obviamente todos conocemos, ¿no? En Brasil hay gente capaz de, de, de hacer cosas distintas y, y ahora contra el Chelsea yo creo que va a ser un, pues un buen partido, creo que sí le va, le va a complicar obviamente eh, le va a exigir al máximo, ¿no? Al, al Chelsea a que se ponga a jugar en serio Entonces, Sí, sí, sí, va a, ser, va a ser un partido agradable, yo creo que parejo y, y te comento, la gente de Brasil está muy ilusionada, no ve el Chelsea tan for, fuerte y por ahí puede lograr ahí su, su primer título mundial que sería lo, una fiesta de, de Copa del Mundo allá en Brasil. Y había mucha gente, ¿no? Había mucha gente de Palmeiras. Eh, vi en el estadio que había bastantita gente apoyando, eh, siguiendo al Palmeiras y, y también yo creo que eso es un aliciente para ellos para para brindarse al máximo sabiendo que tiene ahí respaldo de la gente y, y bueno, ojalá sea un buen partido para todos y, y pues ahora sí que, que gane el mejor por ahí otro tema, se, se suscitó con el DT de Palmeiras que declaró también, no sé si fue en este partido en el, o en el pasado o oh, perdón, acabando este, este partido eh, criticó a los rayados digo a mí se me hace que estuvo de más pero Criticó sí. a los rayados diciendo que, que les faltó humildad. Entonces, pues... debe, de, debe cuidar de su equipo, no, no, no, no se meta. Ya. Las cosas ya no están buenas para, para rayados y, y viene desde allá de Brasil a hacer sus comentarios. Sí. Pero él, él probó eso en el Mundial pasado ¿no? contra Tigres. Claro. La mejor no tuvo la, la humildad para reconocer el poderío de Tigres y acabó perdiendo el partido. Fue una gran decepción. Y ahora llegó en una final y yo creo que lo mejor para él sería, se quería, sería quedar calladito pensando en su equipo pero sí. todos pueden hablar lo que quieran eso, eso es bueno sí el, torne el torneo pasado que lo eliminó Tigres yo creo que fue al revés, ellos pensaron que, que Tigres no, no, no les iba a competir que no, que no le iban a tener tanto eh, respeto y, y pues terminó siendo lo contrario ¿no? vamos ahí a, a escuchar las palabras del entrenador para, para que vea la gente que que dijo, y ahí seguimos comentándolo, lo que dijo en la entrevista. Abel Ferreira. Humildad y calvos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Y se calhar o problema de Monterrey ter perdido fue exatamente ese: ter pensado que ia jogar contra una equipa desfalcada. Y eso no puede ser, porque hoje em día o futebol es más que por eso. Sim, sí, se calhar el Monterrey tenía 80 o Monterrey tinha 80% ou 70% de posibilidades de ganar y o Alali tinha 30%. Só que o que nós vimos foi que o Alali apostou tudo nos 30, focou tudo naquilo que tinha que fazer, fizeram não fizeram não um bem, muito organizada, com as intenções de jogo muito claras. Portanto, não são as individualidades. Pois, pues como vês aí, Flávio? Eh, te te pareciou? Sim, sí, não no, no sei sé de onde saca os números, no, 70, 30, mas de algum <risos> lado sacou os números. Ou você inventou? Sim, sí, ou os inventou. Mas há um ponto aí que que me llama la atención, es de los de Sfalque, no de la gente que no iba a jugar de, sí. de este equipo. Se comentó mucho, 10 jugadores eh, lesionados con la selección, el COVID, y todo eso creo que, que sí dejó Monterrey un poquito en, en estado de, de relajación. Sí. Se relajó un poquito sí, claro. y por ahí no se concentró como debería. Por ahí tiene, tiene un poquito de, de sentido lo que habló el portugués Abel. Sí, sí, sí, digo, para mí sí estuvo un poquito de más, yo creo que ya no era importante, <ríe> Rayados le echó más a la, la herida, ¿no?, como, como se dice, pero yo creo, como dijiste al principio, se debe de preocupar por, por lo que su equipo hizo, yo creo que Rayados no tenía nada que ver, ¿no?, en, en, en esto, digo, ganaron, están en la final, de eso yo creo que debería haber hablado, ¿no?, no del, del equipo rival, eh, a lo mejor la traía guardada del torneo pasado que, le, que fue lo contrario porque lo, ellos ya pensaban que iban a estar en la final contra el Bayern y les resultó totalmente di, diferente ¿no? Tigres eh, se les plantó les, tuvo llegadas y, y, al final, y finalmente pues, le, le sacó el partido eh, yo creo que a lo mejor por eso ¿no? y como relacionó que eran de la misma ciudad tan, tal vez dijo de aquí, aquí me la saco aquí les tiro y dijo dijo eso pero pero bueno eso ya ya quedó ahí también hubo videos yo llegué a ver videos ahí de, de la gente en redes sociales de por ejemplo aficionados de palmeiras eh, diciendo Monterrey te estamos esperando pues dónde dónde estás no o sea también un poco de, de, de burla no sí este, había había mucha curiosidad de la de la gente de, de... De Brasil para ver un, un rayado, un rayado de los palmeras, ¿no? Sí, claro. Y no se pudo, entonces. Eh, y más Yo creo que le sirvió de experiencia a ver, por, es, por eso es el comentario, la tería guardada, como y, y también, digo, también oficionó rayados, ya hubo videos también donde le cantaban al palmeiras, tiene miedo y todo este tipo de cosas que suelen hacer los rayados, eh, y, y pues le salió diferente, ¿no? Yo creo que por eso la contestación de los de los aficionados brasileños que ya los esperaban, ¿no? ¿Dónde estás? Estamos esperando. Eh, pero no pasó y pues ya la burla eh, pues llegó hasta, hasta el Palmeiras, ¿no? Pero, pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué sucede. Por ahí vamos a ver no los comentarios. Está de ahí está, mira. A ver si, si tenemos ahí, ahí el, el videíto para que la gente vea de lo que estamos hablando. Digo, nos, me imagino que muchos lo han de haber visto, pero eh, por ahí debe de estar. ¿Dónde están los rayados de Monterrey? Estábamos esperando. ¿Qué pasó? ¡Cabrón! ¡Chingado! No, pues si sí, la, la burlita estuvo buena. La burlita estuvo buena. <risa> Digo, obviamente, antes del de, de Alali, la los aficionados rayados que andaban por allá, creo. Andaban ahí, Palmeiras tiene miedo y este tipo de cosas. Pero eso es, es lo bonito del fútbol, ¿no? sí, eso, sí, eso sí. me encanta, sin violencia, eh, una broma, una risa, eso, eso es lo interesante de, del fútbol. Sí, no, sin no. Se, violencia, contestan, sí se contestan, se sí. contestan, obviamente. Hay que, hay que estar haciendo eso siempre, eso es sano, es, es sí. legal. El, aquí la bronca es aguantar, aguantar la, la carrilla, como se dice, aguantar vara. Eh, entonces, pues ni modo. Eh, obviamente debe haber calado a algunos aficionados pero pues, se sí, tiene que aguantar eh, digo. Eh, fue, fue lo que habló un jugador de Rayados saliendo de la cancha no Romo dijo, ¿Sí? ¿qué, qué, voy, qué voy a comentar tengo que escuchar si la, ahora tengo que aguantar si en porque en la cancha, la cancha, no, cancha no, no demostramos nada exactamente eso es importante ah, así que bueno pues ahí estuvo el video ahí vamos a leer comentarios de la gente dice Horacio Horacio Rosales saludos a Manuel Cerda saludos eh, Juan Reyes, ¿qué hace Manuel? Ahí, saludos. Eh, Alex Galván, saludos, a manuel Cerda, grandísimo amigo mío que quiero y respeto mucho. Igualmente, eh, y el espero... Hilario, Hilario está mandando un saludo a su maestra, no, Alma. No, no, Marcelo. No, no, ese no, ese no. <risa> ese no. Ese eh. no. Yo por eso lo, lo ignoré. Tranquilo, Hilario. Tienes aquí ya mucho tiempo, Flavio. <risa> Eh, por ahí al, ah, Alex Galamán espero que ya te recuperó del covid le dio covid y eh, eh, tontamente se ahí recuperado para, para estar viendo y sí. platicando con nosotros muchas gracias quedó con secuelas sí quedó con secuelas eh, está medio medio raro pero, pero sí ahora eh, se Rosaldo ahorita te va a negar no jamás pero pero bueno y en otro aspecto vamos ahí a con, con javier Aguirre no las palabras de, de, del, de ayer no otra vez volvió a decir lo mismo eh, que, que Rayaro no pues no había conseguido ya hizo ganarlo menos, ¿no? a la gente otra de vez. por sí desde el partido desde el primer partido ya la gente estaba eh, ganchada y luego el, entra, el entrenador del Palmeiras otra vez los gancha y luego hoy o ayer perdón Vuelve Javier Aguirre a decir otra vez eh, la, casi, casi las mismas palabras. Eh, pues no, yo creo que la gente ahora sí como que pues explotó, ¿no? Explotó. A ver, si sí, vamos, vamos ahí a, a escuchar lo que dijo, ¿no? está en el piso es... Es, es, es, es eh, aseverar algo que es difícil de entender. Montrey ha venido cinco veces, no ha ganado nunca y queríamos hacerlo. es la quinta y no... no no, no, ...no ha llegado a la final... ...entonces... Eh, ...sabíamos que iba a ser difícil... no ...nunca lo había hecho Montrey... No, ...sigue sin hacerlo... ...ojalá nos toque otra vez... Eh, ...a través de la liga... ...volver a poder ganar... ...no falla el penalti... ...el que no lo tira... ...lo mismo el que no está aquí... ...no va a fallar... ...no va a fracasar... ...se quedó en México... Gana, eh, ...ganamos el derecho... ...por mérito propio... ...bueno aquí estamos... ...y como en su... ...en el pasado... ...más equipos de Montrey... no han podido ganar el título... ...entonces trabajando nosotros no podemos lamentarnos tenemos eh, el partido de, de pasado mañana tenemos que cerrar bien ir a méxico ir a puebla es una plaza complicada está de líder ahora en méxico y es así no no, no. como bien decía Héctor no hay tiempo para para nada no hay tiempo pues ahí está Flavio tú cómo cómo sentiste la, la declaración pues yo había dicho no que los jugadores deben dar la cara al entrenador para para intentar bajar un poquito ¿no? los ánimos acá en la ciudad. Hace muy bien este Mesa, Celso. Aguirre eh, también, Eric. Y, y llega el entrenador y otra vez prende, ¿no? <risas> prende fuego. Yo creo que se equivoca en mi, en mi punto de vista, eh, haciendo comparaciones con, con lo de atrás. Y que él no tenía mucha responsabilidad, pero un jugador tan, un, un entrenador tan ganador, que siempre quiere mejorar, quiere buscar los números. Yo creo que se equivoca en esos comentarios. Sí, obviamente le, la gente lo volvió a cuestionar, obviamente se, se volvió a enojar de por sí ya y eh, se había eh, calmado un poco y después otra vez leer lo mismo y más del, de, de su DT, yo creo que la gente ya eh, estaba un poquito harta ¿no? de, de volver a escuchar eso, eh, que, que tiene razón, sí, pero... Yo creo que ya estuvo de más ¿no? Haber dicho otra vez lo mismo de, de, de que no habían ganado nada, que a lo mejor no tenían tanta obligación, ¿no? Que porque en otros, otros eh, años no se había hecho tanto tanto show, eh, pero como el de ahora. Eh, y, y la gente básicamente eh, no quería escuchar ese tipo de declaración y menos de, de su DT. Obviamente le, le, le echó ahí más... Más sale la herida y, y pues la gente se, se molesta todavía. Protestando, más. ¿no? Protestando, Protestando afuera del estadio, pidiendo la salida del Vasco. Y incluso aquí en, en, en, en las oficinas, ¿no? De defensa de también y del estadio con yeleras con, con mantas. Eh, incluso creo que antes del partido ¿no? estaban pidiendo el fuera Vasco ahí la gente que estaba ahí. Ahí están las fotos fuera del estadio, Flavio. O sea, sí, eh, también en contra de la directiva, mira. No, y, y, y, y la gente obviamente puede opinar y decir, está muy molesta. Eh, lo que sí yo creo que estuvo de más es eso, esos, eh, esas, esas hieleras ¿no? con, con, con fotos y, y eh, como si fuera sangre y todo ese tipo de show. Yo creo que sí, eso ya está de más. ¿no? Eso, eso ya raya en el, en, lo, en el fanatismo. Yo creo que no, no debe de llegar la gente a tanto. Sí, obviamente se puede molestar, puede decir y hacer... Eh, otro tipo de protestas, pero yo creo que esas ya, van, ya están fuera de lugar, ¿no? Y se me hace que es demasiado. Sí, verdad. Yo me, yo me acuerdo del tiempo cuando, cuando llego a la institución, que nosotros ni calificamos a, a las liguillas y la gente estaba ahí nos esperando, apoyando afuera del tecnológico. Y, y es claro, el club creció, la gente se pone más, más dura, ¿no? Quiere más, siempre más. Y, pero se pasaron un poquito, creo yo, con, lo, con las pancartas, con todo eso que, que están hablando. Lo importante, en mi punto de vista, sería un directivo llegar ahora, eh, hacer algún comentario respaldando al Vasco, dando continuidad a él, para que la gente se calma y apoye otra vez. Yo creo que eso sería lo ideal en este momento. Sí, obviamente, yo creo que la directiva sabe que, que tiene que apoyar ¿no? al, al, al entrenador en este caso. Pero yo creo que la gente eh, se molesta también cuando la directiva sale y dice, oh, pues estamos a muerte con el entrenador, con el proyecto. Eh, obviamente ahorita la gente está demasiado molesta y, y no, le va a no le parece, no le pareció. Eh, yo creo que no va a tardar en, en dar un comunicado cuando llegue eh, el equipo a, a Monterrey, ¿no? Me imagino que, que va a decir... Eh, por ahí hubo protestas en el partido de hoy, que yo creo que fue antes del partido y hasta estaban ahí en la tribuna pues los aficionados que están allá gritando. Ahí sí tenemos el, el, el video para que la gente que no se levantó tan temprano eh, lo cheque. Pues ahí estuvo, antes, de, antes del partido la gente se manifestó de esta forma, ya lo habían hecho con, canta, con pan, pancartas, perdón, eh, hieleras, fotos, eh, huevos, eh, cajas de huevos y todo eso. Y ahora en el estadio gritando: fuera vasco, tu juego es un asco, algo así, ¿no? no, no, no y, y pues eso, eso, eso todavía, ¿no? Porque estás en el estadio, estás ahí, puedes decir, puedes manifestarte de la forma que tú quieras, eso pues es válido pero ya la afición eh, pues ya está muy molesta con, con el Vasco más que nada. Digo sí, que, que también sí. los jugadores... Claro, pueden, tienen la, que... la responsabilidad entre todos, ¿no? La responsabilidad debería ser entre todos. Pero, pero la gente se va a enojar con uno, ¿no? Con, con, un, con una persona es más fácil de, de que salga del equipo do que todo el plantel, toda la plantilla de, de jugadores. Ahora, lo que queda a los jugadores es demostrar demostrar si están contentos con él en los próximos partidos saliendo en la cancha para ganar y ganando porque lo importante es el resultado claro. ganaste los partidos que vienen y se va a calmar y otra vez va a pelear por el título, yo creo que eso es lo, lo que va a pasar ahorita en la secuencia del torneo por ahí yo te, yo te pregunto, ¿qué, ¿qué cambiarías tú primero? o sea, bueno, no primero pero ¿qué, qué cambiarías tus jugadores? algunos, o, o direct, eh, dir, eh, cuerpo técnico, o directivos porque muchas veces la gente Pide, pide resultados pero o se van sobre el DT ¿no? o... sí, yo, yo, yo el comentario que hago es que la directiva debe de, de respaldar al entrenador si ya tienen definido que él va a salir, ok, pero si no que, de, que demuestre su apoyo a él y que el proyecto sigue, entonces depende de los jugadores lo, lo que hago en la cancha para, para dar continuidad al, al entrenador. Así es, pero digo yo, yo, yo creo que siempre se va por lo más eh, por lo más fácil, ¿no? Que es el cuerpo técnico, el entrenador. Ya el equipo no está funcionando y cortan al, al DT, viene otro. Que normalmente cuando viene un entrenador nuevo, eh, el equipo gana. ¿Por qué? Porque pues, obviamente los jugadores saben que es nuevo el, el cuerpo técnico, saben que se tienen que ganar un puesto y es como como decimos, no hay. Si sí le meten, normalmente el resultado muchas eh, muchas veces es positivo y, y la gente por ese resultado, cree que, que lo que estaba mal es el, el, el, el entrenador pasado, ¿no? Entonces, yo, yo sí no a veces no concuerdo con eso porque eh, también los jugadores, cuando a nosotros nos tocó eh, las veces que me tocó que, que a un entrenador le dieran las gracias, pues se iban a por eso, ¿no? Pues por el entrenador. Eh, sí nos cuestionaban, obviamente, pero no... este no tanto como, como el entrenador se le carga la mano ¿no? en, en ese sentido. Así sí, que... duele, duele mucho a los jugadores cuando, cuando pasa eso, que se, va, que se va un entrenador. Duele muchísimo, pero es, es lo que va a pasar. Si el equipo sigue sin, sin puntos, sigue sin jugar bien, se va a venir un, un cambio ¿no? en, la, en, en la cabeza de claro. los directivos, buscando una otra posibilidad para que el equipo se levante. Por ahí por ahí llegó una información de que, en, el, perdón, en redes sociales donde se hablaba ¿no? de, de que el Guille Franco la, eh, eh, entraría como directivo, ¿no? que, que sería, que si así llega a pasar, pues sería eh, pues sin experiencia, un, un cambio eh, mediático en, en el equipo de, de Rayados, en, en la afición, porque obviamente es un jugador. Eh, símbolo ¿no? de, de Rayados que le, que le dio muchas cosas también muchos goles muy querido por por la afición de Rayados yo creo que, que que eso ya ya depende ahí del, de los altos mandos no de ver si si pues si está bien o si le pueden si le quieren dar la, la oportunidad a alguien no creo que creo que estuvo en lo que era eh, pero antes de ser el entrenador de sub-20 estaba algo en el tech, ¿no? Y el también, tech. De, también del entrenador. Administrativo, ¿no? O sea, además Era más alto nivel. Más, sí, pues, algo más, más parecido uh -huh. a, a, a. Exactamente, sí, un algo más parecido. De, como, un, del como, un, como un directivo ¿no? en, sí. en algún equipo. Eh, pero eh, obviamente es totalmente diferente, Flyo esto Claro, claro, eso ya es, es totalmente diferente Cómo se, se, se vive en un equipo de primera división Y más en un equipo considerado la plantilla más cara de, de América Latina no Creo que no tengo entendido que, que es eso ¿no? Sí, es un, es un ídolo, ¿no? En este torneo que, que salimos campeón en 2003 Creo que fue la gran figura de, del plantel de Rayados Con todos los goles que, que metió Se tornó ahí un, un símbolo eh, es un jugador que, es un -jugador que, que se está preparando para, para ser entrenador, tiene gran capacidad de, de, de pensar, ¿no? muy inteligente. Eh, siempre fue así cuando, cuando nos tocó platicar y dentro de la plantilla mismo. Siempre tenía sus ideas que eran muy buenas y, y si le llega la oportunidad, creo que lo va a aceptar. No, claro, y, claro, también, claro. y también va a ser algo para contestar, para responder a, a la gente. ¿no? poniendo otro, otro ídolo ahí más trabajando. Pero que sé yo, aquí es él está bien contento ahí con la, con la 20 entrenando la sub-20 de rayados, pero en su momento le va a llegar alguna oportunidad. Alguna oportunidad, sí, obviamente, como dices, yo creo que, que la, va, la va a tomar, ¿no? Eh, y también, a lo mejor sería, si llega a haber un cambio de esos, pues, eh, le puede servir. Por ahí la gente dice que los, los mismos... Tigres están en, en, en la directiva y ese tipo de cosas que se comentan en las redes sociales y todo eso, eh, eh, pues yo creo que les daría eh, una persona como el Guille Franco más cierta tranquilidad en ese aspecto, ¿no? de, que, de que es rayado al 100%. ¿no? Sí, para hacer este, este puente ¿no? de, de jugador con directiva, estar ahí dentro del vestidor muy cerca de los jugadores, yo creo que tiene experiencia para eso, también tuvo en Europa, en la selección nacional. Todo eso pesa muchísimo, ¿no? Y él sabe cómo manejar a un vestidor en este momento tan complicado. Así es, y digo, también ahí está Aldo de Nigris, que está en, en rayados, ¿no? En la, en la expansión, que, que obviamente su. Mucha gente también, ¿no? Es que rayados a veces no. Eh, rayados, a veces no gana, pero. El, el, el, el objetivo de, de, de esa división creo que es, es sacar jugadores, ¿no? Para el primer equipo. O sea, de lo que se trata es de, de que los chavos empiecen a agarrar su, su forma física, su forma futbolística, eh, el roce con, con otros equipos de, de esa división, ¿no? que, me, que creo que son muchos chavos, creo que hasta 22, 23 creo que es la edad. Después de ahí ya, ya cuenta como, como mayor un, un jugador, creo, si, si no estoy equivocado. Y, y Rayado pues, tiene jugadores eh, de, de esa edad, que, que ya le están dando, eh, eh, que se estén fugando, vaya, que se estén fugando y que estén viendo ¿no? eh, eh, otro, otros, otros tipos de partidos. Eh, Por ahí está Alan Montes, eh, Grijalva, el Plátano también, que, que, que juegan las dos y que están ahí de repente combinando. Sí. Eso es bueno, porque obviamente ya se están rozando con, con otros, otros equipos de esa división que han tenido gente experimentada y que han jugado en, en primera o en ascenso, en, en, como lo era antes, eh, pues ya traen otro baga, bagaje. ¿no? Y, eso, y eso pasa con el equipo de, de, de Guy Franco, hablando de Gui, de la 20. Exacto. Muchos jugadores apoyan a Aldo en la expansión y muchos jugadores de Aldo apoyan al equipo principal. Y eso es el proceso, eso es lo bueno para el jugador, estar siempre motivado y que le puede llegar una oportunidad de arriba para trabajar. Y, Aldo ahora que traes de auxiliar a Severo Mesa, a la que le mandamos sí. un saludo también. Son dos ex-jugadores ídolos de Rayados que, uh -huh. que está haciendo un buen trabajo ahí en la expansión. Así es. Y, y Lucho, Luis Pérez está ahí en la, en la selección ya mexicana. Creo que es sub-20 sub sub 20 también. 20 también o 23. Eh, le dieron ahí la, la oportunidad. Eh, también pues es Rayado, ¿no? Entonces... Eh, no sé cómo sean las divisiones de, de rayados, creo que es eh, 17, expansión, 20, uh -huh, 17, 17 15, o 18 uh, 17, no, 17 15. 15 entonces como dices, los jugadores de la sub-20 le dan le, le, le apoyan a, a, a rayados obviamente los de la 17 pasan a, a, a sub-20 ¿no? los, los que necesiten o los que lleguen a, a completar ese, ese, ese equipo y a lo mejor el proceso se va adelantando un poco pero con el tiempo debido en, en cada eh, eh, división, si es decir, si uno de 17 pasa a la 20, pues ahí tiene tres, todavía tiene tres años para desarrollarse y, y empezar a agarrar experiencia jugando con gente más, más grande. O, o, porque no nada más es, ay, soy buen jugador, no, porque ya te topas gente más grande, gente más pesada, gente más fuerte, te pegan más. O sea, ya te empiezas a, a, a dar cuenta de, de, otro, de otros temas que no, que no ves en esas divisiones. Sí, sí, sí. Y yo creo que te prepara para... La idea ahí es que el jugador debute más temprano, ¿no? Exactamente. Eh, yo, yo tuve la experiencia de que casi completando 18 años, porque cumplo en diciembre yo, ya estaba debutando con el equipo profesional ahí en Brasil. Y aquí se tarda un poquito más ese proceso. Y yo creo que esta es la idea de, de Rayados. así es Ascendiendo a los jugadores... Para que se fogue, como comentaste. Claro, y ojalá y ojalá le, le den oportunidad a los a los chavos también, ¿no? Y también que los chavos estén conscientes de, de esa oportunidad y, y pues le metan con todo. Por ahí vamos a leer algunos saludos que nos están mandando. Eh, dice Rodo Villaseñor, saludos amigos igualmente. Giovanni Des, saludos desde Haití. Connection. Es un equipo, creo, ¿no? Connection. Creo. Homero Peña, leal, saludos mi cerda, un fuerte abrazo igualmente, un, un abrazo por allá. Ricky Reyes, saludos Flavio Rogerio de La Barbería Blue Men. Ah, un saludo pelo, Ricky, okay. ahí corté el pelo con él hoy. Híjole, que nos patrocine ahí. Gracias, un saludo Ricky. <risa> ahí, ahí, les mando saludos a todos. Qué buen corte, dice, qué buen corte <risa> traes. Gracias. Dice Alex Galván, eh, ya me recuperé, excelente también dice no van a regalar no van a regalar boletos para Bad Bunny, eh, en eso estamos en eso estamos por ahí creo que si sí conseguimos un, un par un, un boleto doble para que estés atento ahí a la dinámica eh, y te lo puedas llevar si o si quieres te lo llevo no como tú, como tú quieras eh, y bueno ahí eh, saludos a toda la gente que está ahí compartiendo ¿no? y, y bueno vamos a ver los resultados de la en la jornada 4, ya completos, bueno, eh, nos faltaría que sería Rayados, ¿no? Contra... Ajá, Rayados y, y Chivas y Juárez y Toluca. Entonces pues ahí, ahí está, Flavio. Necaxa, Pachuca. 1, Pachuca 3, América 2, San Luis 3, Cholos 1, Puma 0. Querétaro 0, Puebla 2, Atlas volvió a ganar 2, Santos 1. Tigres 4, eh, Mazatlán 3. El que se jugó el lunes, León Cruz Azul, ganó Cruz Azul. Y están eh, pospuestos eh, Bravos contra Chivas y Toluca Rayados que, que, que en, en unos días se jugarán. Eh, por ahí, ahí van a estar las quinielas que dimos. Eh, parece, parece de física y química y matemáticas juntas. Eh. Al primero le atinamos los dos, Flavio. Sí, Pachuca. ¿Y el América fallamos los dos? Pues es que obviamente no, yo, obviamente. <risa> Qué sorpresa nos dio San Luis. Imagínate los ¿Qué? que apostaron y eso, los que sí, les gusta todo eso, sí. o se van de llevaba una buena lana. Sí. No? Eh, eh, obviamente el de Bravo estaba. Cholos, ¿eh? Cholos pues, tú le fuiste. Tú le fuiste a Cholos, yo le fui a Empate. Ahí Puebla, Querétaro, yo le fui a Puebla. No, ¿No tenías confianza? No, Muy en Puebla. bien, en Puebla, me sorprendió otra vez. Eh, ganó eh, Atlas contra Santos, el Fiatlas. Tuvo empate. Ahí la palomita para, para el Atlas. Tigres-Mazatlán, los dos obviamente coincidimos con, con Tigres. Eh, León-Cruz eh, Azul. Yo le yo le, pute, yo le puse empa, empate. Y tú León. Sí, pues, que bien, bien anda Cruz Azul también. ¿no? También. También, también porque obviamente de, de la, la gente se le pone ahí, pues también obviamente la gente de Cruz Azul, después de lo que consiguió y, y, y todo eso, eh, se le pone pues ahí a lo mejor al, al, al, al, al tú por tú, al, al entrenador, ya le están cuestionando, sí. eh, que ya no les gusta las rotaciones y todo eso. Pero déjame decirte, a mí me tocó Juan Reynoso en, en, en Universitario de Deportes en Perú. Y eso es, una, eso es algo que él practica mucho, las la rotaciones. La rotación. Desde que a mí me tocó allá, eh, no, no hubo un jugador que no jugara mínimo cinco partidos. No. Sí, y, y otro día que viene a jugar Cruz Azul acá con Rayados, eh, tengo una, una cena ahí con Juan Reynoso y me platica lo, lo contento que está con Charly Rodríguez. Eso es eh, bueno. Leos, claro que llega, vistió la camisa y anda dando muchos resultados ya. Así es. Pues, bueno, ahí... Pues ahí, ahí una anécdota, Flavio, que tengas. Ahí, ahí que pidió la gente. Ahí le comento que yo, yo era vecino de Guillermo Marino, ¿te acuerdas? Nuestro ah, del Guille, sí, sí. Un sí. tipazo, una persona muy, muy interesante, un amigo. <risa> hasta hoy no, nos comunicamos. Y, pero no, no le gustaba el tema de, de manejar. Entonces todos los días salimos los dos hasta el y siempre yo manejando, ¿no? Y llega un momento de seguir la próxima semana te toca, ¿no? te toca, no estoy bien cansado mucho tráfico <risa> lejos y me dice mira te presto mi carro pero, pero yo, yo, yo manejando, manejando no mejor no <risa> y así quedamos el, el famoso guía marino ahí que le manda muchos saludos también no sí eh, hubo varias varias anécdotas ahí no no es mía Son, fueron de unos compañeros paraguayos que me tocaron aquí eh, todo el mundo le, les tiraba eh, Carro, ¿no? Como se dice acá eh, hubo unas oh, Pues obviamente eran tres Los tres me imagino que vivían Pues cerca, cerca ¿no? Uno, de lo, uno del otro Creo que, que se compraron un carro Entre los tres Porque mucha gente les, les tira, ¿no? De que son muy, muy coditos Y se compraron un carro Entre los tres eh, y, y se iban, ¿no? A su asua Todos los días Pa, pa, pa y siempre manejaba uno, no me acuerdo quién era, creo que era el pájaro Aguilar. Siempre manejaba, iba, iba, iba el otro abogado y, y el ganso Benítez, otro central. Y siempre llegaban a la gas y, y se, hacían durmi, se hacían los dormidos para que apagara el, el pájaro. Entonces, eh, obviamente, pues sí, ese era cotorreo porque se le aplicaban, se le aplicaban diario. Pues imagínate, de, de, no creo que vivían por este lado, por... Por, por el sur o por San Pedro, no sé dónde, pues irte todos los días hasta, hasta Suazua, si te vienes eh, terminando, pues no sé, medio tanque, un cuartito, no sé cuánto te, te metas, no sé cuántos son, como son como 40, 45 kilómetros sí, y de vuelta, sí, sí, y, sí. y depende también el carro, no me acuerdo qué carro era. Un tanquecito ahí, fácil, ¿no? Y se le aplicaban, ¿Ah? decían que porque eran bien, bien coditos, este... Esa, esa no las, Pero hay muchos, hay no, muchos las contó el mismo pájaro. ¿Sí? Sí. Hay eh. muchos compañeros que no les gusta manejar y claro, es más cómodo, ¿no? Sí, no pues eh, por ahí Cirilo también pagaba 150 de casetas, yo también porque me iba por el libramiento. Ah. Eh, eh. Pero no, fíjate que antes era menos, eh antes creo que eran como 70 pesos. Ahorita ya eso cuesta, ahorita ya eso cuesta 150. Imagínate diario más la gasolina, no... Sí. Oh. Digo, estaba bien porque te ahorrabas el tráfico. Yo, yo me acuerdo del loco también, el loco Abreu. Ah, loco. No, no le gustaba manejar, tuvo un problemita ahí cuando era más joven. Y, y, y tiene su chofer, siempre estaba con él para, ¿Sí? para llegar hasta su casa Sí, le daba ahí su... Sí, sí, sí. sí. No, pero a, a, dice, inviten al... Eh, saludo Bueno, la gente, vamos a leer unos comentarios que dice por ahí. Alfonso Martínez, excelente tarde, saludos. Pues igualmente, un abrazo por allá. Dice, mira, Ricky Reyes dice cortesía de corte para el que nos mande mensaje primero por Instagram Blue Man Barber así lo cuentan en Instagram Blue Man Barber eh, para la gente que nos está viendo ahora el que, que nos recomiendo eh, no y lo también recomiendo. que nos patrocine a nosotros ¿no? ahí a Alex Galván que, que estuvo como 20 días con COVID yo creo que ya le hace falta ahí tiene una barba muy fea eh. como que no le sale aquí en todo eh, deberías mandar mensaje ahí hermano <risa> De una vez, eh, Dice Adrián G. Gómez: Inviten al Guille Marino. Híjole. Este, un zoom. Ojalá zoom, por zoom, ¿verdad? Imagínate. Por su, es buena persona el Guille. Está trabajando se me hacía, en el fútbol con PSS. Sí, se me hacía una persona así como de esas. Como era bien tranquilo, así como filosófica. De repente. Sí, sí. sí. Tú, tú llegabas y le preguntabas porque siempre estaba. Siempre que lo veías en un viaje, una concentración, leyendo, leyendo, leyendo. Y yo varias veces, eh, yo, bueno, eh, un compañero Chávez, que también te tocó, él, él le preguntaba, Guille, recomiéndame un libro. Y el, el Guille te, sí, te recomendó, o de repente, eh, Guille, me siento así. Y te daba una frase, eh, un consejo, eh, eh, muy, muy atento el, el Guille. Me acuerdo una vez que, que le dijo a, a, a Chávez, era, estábamos pasando por un momento donde el equipo a lo mejor no, no iba muy bien y, y le dijo le preguntó al Chávez, oye, ¿cómo, cómo ves? El, el, el tema el equipo, y es muy cierto lo que dijo, dijo, nunca se puede estar peor o sea ya, ya, ya es lo último, o sea ya no se puede más eh, y yo me acuerdo de esa frase porque eh, pues en ese momento pues no había más o sea, ya estábamos en en, en, en el piso, como se dice, pues solo, lo único que era era pues, darle para adelante y levantarte. Playo. Ojalá y tengamos chance. ¿Tú tienes contacto con él? Sí, sí, ¿Qué? tengo contacto, es mi amigo. Gui dejó de jugar, creo que en la, en la, Católica, la no, Católica, en la, la U de Chile. La U de Chile, la perdón. U, sí, y, sí. y el entrenador era San Paoli con Becasese los dos así no me acuerdo se separa Becasese y agarra a Guille para trabajar con él ya se quedó y ahí ahorita hay en argentina ah, excelente. ya tuvieron varias propuestas acá de México para para venir a trabajar pero es por su por su momento de familia Becasese todavía no no quiere no quiere salir de allá bueno no pues eh, eh, ojalá y no y lo veamos por acá en, en otro fuera fuera fuera de la cancha eh, a mí me gustaba mucho cómo jugaba la verdad eh, a, la, a mucha gente de aquí no pero pero bueno, ojalá y, y les, sí, se les El momento poco. del equipo no era bueno, ¿no? Entonces no, varios bien. jugadores que estaban este, en este momento, no, no les salió bien las cosas también. Me acuerdo que antes de que viniera, vino, oh, eh, con, con Tigres, eh, vino con Boca y nos metieron seis. Y un era uno de los figuras de Boca. Y él metió, eh, creo que metió dos. Imagínate. O sea, eh, sí. obviamente cuando llegó acá, pues sí mucha gente lo... Lo, lo, lo vio, lo recordó y tenía otra expectativa, pero obviamente pues el equipo era diferente, el momento también en el que estábamos pues no era, sí. no te, era te, lo, te lo, ¿te lo mejor. ¿Te acuerdas un torneo que fuimos a Estados Unidos y, y jugamos contra el Chelsea, el sí, sí, de sí. Beca. sí, sí, sí. En este equipo estaba... Y, fue, y fueron campeones, yo no fui porque sí, estaba, sí. En, en, en estaba en Río. Fuimos campeones allá, estaba Guille Marino Lucas Lobos. Lucas Lobos. Y Walter Gaita. Y Walter Galtán, ¿Qué, sí. ¿Qué nivel, qué calidad de los tres jugadores? Ustedes, tú y, y otros, y Chavos, que, que creo que sí. fue con el tolo, ¿no? Sí, estaba llegando ahí, Chávez, Molina. Había el otros. Piloto, o el piloto, sí, el Pérez, varios. Varios que estuvieron ahí. Y generación. fueron campeones. Edgar. Ajá. Edgar delantero. Edgar, el Tibu, sí. exactamente. Y, y Le, de León. Y de León, y ganaron el, el, el torneo. Ajá. Ganaron el torneo. Sí. Eh, jugaron contra quién? Contra no, un equipo de, Corea, de no? Corea, sí, un equipo de Corea importante, un buen buen partido. Sí. Y luego el equipo de David Beckham, el, el Galaxy. El Galaxy. Sí, exacto. Eh, porque Chelsea no se enfrentaron al Chelsea. No, no nos cruzó por. Porque ya no le tocó. Sí, porque ya tocaba, no. acabaron dos partidos cada cada ah, quien. Okay, ya ya. Sí. Eh, hubiera estado bueno también, imagínate. Pero bueno, ese, ese lo ganaron, ¿no? Y, y más se hizo es la expectativa. De, de, de la pretemporada de haber terminado. Me acuerdo que por ahí una buena también, esa es buena, ¿Pasó, pasó al lado del camión de nosotros, David Beckham. No, hombre. Jacobo se bajó como el, dilero, como el, el primero, <risas> tomaron una foto, un saludo para mi amigo Jacobo, y sí, la atendió a todos muy bien el señor ¿A David todos? Beckham. Sí, no. sí, con mucha paciencia y educación. Sí, no, no pero obviamente cuando lo, cuando lo vieron ahí se, se bajaron. Pues bueno, eh... Vamos a hablar ahí de, de Rayados y Tigres, no, de la popularidad en estos últimos días, no. Eh, eh, por, a, por ahí dice, eh, de acuerdo a datos que consulta Mitovski, revelados en su portal, Tigres continúa como el quinto equipo con mayor popularidad en el fútbol mexicano. De acuerdo a las encuestas, los auriazules tienen el apoyo del 3.7% de los aficionados al fútbol en México pero habrían, habían decrecido poco más de dos puntos porcentuales respecto al 2020, cuando acapararon el 6.1% de las preferencias. Eso fue en el, en el 2020. Eh, respecto a los rayados, los, albiaz, los albiazules ocupan la octava posición de los 18 equipos de la Liga MX. El equipo del Cerro de la Silla tiene el 2.8% respecto eh, de, las, de las preferencias de los aficionados, aunque también cayó con 1.4% respecto al 2020 cuando tuvieron el 4.2 de las preferencias por supuesto que las cifras del Monterrey son antes de una participación del Mundial de Clubes eso fue, eso fue antes ¿no? respecto al ámbito nacional, el Guadalajara recuperó el primer sitio, desbancó al América ¿no? Eh, de acuerdo a la información de la consultoría capitalina Chivas aceptará acapara el 19.4 de los aficionados y el América eh, el 19 eh, y bueno pues con estos datos ahí pues la a la gente no y que pues, aquí aquí aquí eh, pues los tigres eh, siguen siguen arriba y, y de rayados y en la en la preferencia hasta en eso fíjate sí a mí, a mí me sorprende <risa> el el chivas no vamos a cambiar de tema otra chivas? vez sí. cómo chivas está <risa> arriba de, ya, ya no le gustó eh, de los rayados cómo chivas es está broma. tan arriba de, de, de la América con, con es su, broma no luego después nos vayan a tirar ahí en el Twitter y con todo. sus resultados no tan tan complicado ahí de de, de Chivas Eso por sí, de Chivas, momento, Eso es de Chivas años. Por, Ya tiene ratito que sí. ¿Qué será? ¿Unos dos años? Sí, que no anda la cosa, no anda ya, Pues que fue, la la fue lo último que ganó el, el del, dos, del 2000 Y la Conca Champions, fue ese mismo año, ¿no? El 2017, estoy mal Que también se quedó ahí en el quinto partido No, perdón, ni siquiera ganó el quinto lugar, ¿no? Porque eh, creo que vi una imagen ahí donde decía que Chivas seguía siendo el, el peor representante. Porque sí creo que no, no lo ganó el, el, el quinto lugar eh, después del partido de Rayados. Pero, pero sí ya tiene ratito... Eh, digo, obviamente tiene eh, un arrastre con la gente de que pues, son puros mexicanos. Que eso es bastante bueno. Pero futbolísticamente, en, en tanto a resultados, creo que sí les, les ha quedado de ver a la gente. no, Pero pues como dicen ahí, sigue arriba. Con el 19%. Lo que, lo que sería muy, muy interesante, ¿no? Si Chivas llegaste a un mundial, ¿no? Imagínate que Chivas, chivas llegaste a un mundial con puros mexicanos para enfrentar a todos los, los equipos grandes que están ahí. Yo creo que sería algo muy interesante, pero hay que, hay que ir bien las Chivas, ¿no? En el torneo. Están lejos, están un poco pues, lejos, pero sería interesante. Pero conforme va el fútbol, ya satires rayados, que, que América quedan. Han... Que están ahí o que, que empiezan a, cons a conseguir títulos y conca champions y ligas, pues obviamente la gente también voltea a ver y, y ya, sí. pues ya tiene otras opciones, ¿no? Digo, eh, hablando de eso. Y, y por ahí vamos a, a de última hora. Eh, la lucha libre está de luto. Eh, Super muñeco, eh, mejor conocido, eh, un personaje legendario de este deporte, eh, así lo confirmó la AAA a través de sus redes sociales. Eh, lo último que se dio a conocer del legendario luchador fue que estaba internado en el Hospital Balbuena de la Ciudad de México, sitio en el que atendían a personas con COVID-19. Eh, aunque, aunque nunca se confirmó que estuviera contagiado, su estado se reporta grave. Pues ojalá y, y, y se recupere, ¿no? Es, ¿A ti no, no, no, te, no te gusta la lucha? Que Falleció el supermuñaco. No soportó el, el estado que estaba ahí. Nuestros sentimientos, pero no, ¿no? no saben si fue de COVID porque por ahí dicen que, que, que tenía pues otra, otro tipo de, de lesiones. ¿no? No. Eh, creo que desde un homenaje en Tijuana se puso ahí eh, enfermo eh, y, y yo creo que ya, ya arrastraba ¿no? ese, ese, esa, esa enfermedad. Eh, no sabemos cuál, cuál, cuál era, pero Una ya, tristeza, ya estaba, no una ya tristeza right. para la gente que le gusta la lucha y nuestros sentimientos ahí para para todos los familiares. ¿No, no, ¿Nunca fuiste a una lucha? Sí, sí, me ¿Sí? gusta. Sí, ¿Sí te gusta? Sí, sí. Sí, yo también de, de chiquito. A ver, a ver, ¿cuándo, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo vamos? vamos un, sí, ¿cuándo no, yo de chiquillo también andaba ahí en las luchas. Le decía a mi papá que me llevara y todo. Eh, y bueno, pues, eh, pues, descansa en paz, muñeco. Y, y bueno, pues, les agradecemos a toda la gente que, que estuvo con nosotros, a la gente de, de Facebook, de TikTok, que estuvieron ahí. Eh, eh, esperando que el próximo programa eh, nos vuelvan a acompañar, estén ahí con nosotros. Eh, ahí están nuestras, nuestras redes sociales: Twitter, eh, CiberTV Noticias 1, en Instagram, guión bajo CiberTV, en eh, YouTube, CiberTV Estuvo Digital y en Facebook, CiberTV. TikTok también, CiberTV eh, Noticias y CiberTV Oficial. Creo que sí. ¿no? Sigue con nosotros. ¿eh? Eh, invitamos a ver de lunes a viernes en punto de las 10 eh, a.m. el noticiero matutino con Catherine Cavazos eh, y nuestro corte informativo a las 12 del día. Eh, sí, todos, todos los martes desde la barra con Linda y Rafa de 8 a 9 de la noche. Que, tiene todo el análisis del mundo deportivo. ¿Por qué no todos es fútbol? De hoy, de hoy. Ahí para que vean también, ahí creo que el, el, el patinador mexicano, no que dio mucho de qué hablar los Juegos Olímpicos de invierno, creo que se metió a la final, no sé si, o, o ya fue, o, o algo así. Qué gran hecho, ¿no? no. Digo, y más aquí, que, que casi no, sí, eh, no hay... tenemos co competidores en, en Juegos Olímpicos de invierno. por, por, por las sí, eh... sí, no tenemos mucho apoyo al deporte, ¿no? En ese, y, en ese aspecto. A este a este deporte todavía. Sí. Y, y, y bueno, y hoy miércoles no se pierdan igual de 8 o 9 desde la barra con los aficionados, Cuatro amigos que analizarán los partidos de Tigres y Rayados, eh, eh, como ellos dicen, eh, sin, sin, sin payola. ¿no? Sin eh, payola. Ahora sí que como aficionados eh, y se van a deschongar. Pues ahí con todo lo que dijeron de ir de Rayados. Va, estar eh, bueno va a estar ahí, bueno va va estar va estar el bueno, tema. Va a estar bueno el tema. Para que la gente los vea, se conecte y, y les, les pregunte también qué sienten, cómo, cómo ven su sentir de, de aficionado. ¿no? Traen, traen, buen, traen buen show. Eh, pues nada, les, les, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Eh, los esperamos el próximo, el próximo viernes eh, en otro programa con nosotros. Eh, muchas gracias. Que tengan eh, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Nos esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Saludos. Saludos.